culminar el tema de efecto de los rectificadores sobre el sistema de potencia. Vamos a hablar un poco del impacto del desbalance en la tensión sobre la operación del rectificador y específicamente en cómo eso afecta el contenido armónico de corriente inyectado por este ante cargas con tendencia inductiva, es decir, por corriente, o cargas que requieren tensión constante, tipo capacitivas. Entonces, lo primero a que nos enfrentamos es al hecho de que los sistemas de tensión trifásicos no tienen la misma tensión en las tres fases y no están desbalanceados 120 grados exactos. Entonces, si hacemos la representación, un diagrama fasorial de un sistema de tensión balanceado, obtendríamos un triángulo equilátero, es decir, cuyos lados son iguales. Es normal que el sistema tenga desbalance, y esto ya lo discutimos en el tema de calidad de servicio. Es decir, que si yo mido las tres tensiones, no necesariamente son iguales y el ángulo entre ellas no es 120 grados. Es decir, que al representarlos en un diagrama fasorial, el triángulo que obtendríamos es del tipo escaleno, es decir, que sus, sus lados no son iguales. Como los rectificadores no tienen neutro conectado, es decir, no se presenta el neutro, el neutro del sistema corresponde al baricentro del triángulo que forman los tres vectores de tensión línea-línea o línea-neutro. Como lo vemos en la figura donde se representa un sistema trifásico desequilibrado, Vemos los tres vectores de tensión línea-neutro y los vectores respectivos línea-línea. Normalmente todo personal de esta área cuenta por lo menos con un voltímetro un o un multímetro que permite medir la tensión entre las distintas fases. Aplicando un poco de geometría, específicamente el teorema del coseno, es factible determinar a partir de la medición de la magnitud de las tensiones de la fase, cuánto es las tensiones línea-neutro y cómo son los vectores que definen estas tensiones en el diagrama fasorial. A través de la aplicación de trigonometría. Es decir, con las magnitudes podemos obtener los tres fasores que definen las cantidades linea neutro, Lo que nos permitiría simular los rectificadores y evidenciar el impacto armónico de los mismos ante la presencia de un sistema de tensiones más realista, el cual presenta un cierto grado de desequilibrio. Entonces, Juntando esto, vamos a estudiar qué pasa con el rectificador trifásico, primero en conexión estrella-estrella, rectificador trifásico de onda completa, cuando éste alimenta una carga cuyas tensiones línea a línea difieren en un 5%. Es decir, la tensión AB va a estar en 1 por unidad, la tensión BC en 0.95 en por unidad y la tensión CA en 1.05 en por unidad. Esto quiere decir que el promedio se encuentra dentro de la tensión nominal, que es 1. Pero si calculamos el grado de desbalance aplicando la norma ANSI, podemos ver que el desbalance en las formas de onda que acabamos de nombrar es del 5% entonces una carga altamente inductiva representaría las corrientes que vemos en las distintas fases la fase A, la fase B y la fase C cada una identificada con un color diferente A la azul, B rojo C naranja entonces si sacamos la el espectro armónico, tenemos espectro de fundamental, aparece algo de tercera, quinta, séptima, onceava, trece. Aparentemente parece ser una operación normal, pero aparece tercera. Ya habíamos discutido en el tema de rectificadores que la tercera armónica era de secuencia cero. Entonces, ¿cómo aparece una tercera armónica? Recuerden que el principio de secuencia se puede aplicar para cualquier armónica. Es decir, cada armónica puede tener secuencia positiva, negativa o cero. Eso quiere decir que el rectificador ante tensión desbalanceada empiezan a aparecer armónicas no características como son la tercera y la novena. ¿Qué podemos observar? Que la magnitud de las armónicas son diferentes. Y eso lo podemos ver viendo las puntas de las barras de los rectángulos. Que podemos apreciar que son de distinta magnitud. Entonces, si vemos el vector espacial, nuevamente obtenemos, como la carga es inductiva, un hexágono, el cual semeja lo suficiente a un círculo para considerar que el impacto armónico es reducido. ¿Qué pasa si en vez de alimentar una carga inductiva, alimentamos una carga altamente capacitiva, que es lo más común, cargas que requieren bajo rizado de tensión? Observamos los tres picos de tensión, a diferencia de cuando vimos el rectificador trifásico, donde solo aparecían dos y T solamente aparecían cuando teníamos rectificadores con transformadores de Y. Fíjense que el transformador con el que estamos trabajando es YY. Les recuerdo, la diferencia de tensión es del 5%. El desbalance es del 5%. 1 por unidad en la fase AB 1.095 en la fase BC y en la fase CA 1.05. Entonces ¿qué ¿Qué pasa si vemos este conte esta onda desde el punto de vista espectral? Fíjense que se nota aún más la contribución de tercera armónica y de novena armónica, que son armónicas no características. Se evidencia aún más la diferencia de magnitud entre las fases, lo que inmediatamente nos asoma de que los contenidos de tercera y novena y sus múltiplos corresponden a secuencia positiva o secuencia negativa. Porque recuerden que la definición de la secuencia cero es que deben tener la misma magnitud y fase. Entonces son armónicas de secuencia positiva o de secuencia negativa, presentando un espectro más amplio. Por tanto el THD es superior al que hemos calculado o hemos visto en este tema porque hemos trabajado con puentes ideales. Esto es lo que sucede cuando nos enfrentamos a un sistema real. Los armónicos no se comportan como nos indica la teoría, sino aparecen armónicos no característicos. Si vemos el diagrama de vectores espaciales, vemos que aparece la misma estrella que habíamos visto anteriormente, para el puente trifásico, como podemos ver, las formas de onda espaciales, así como las temporales, no se ven afectadas notoriamente, más no así su contenido armónico. ¿Qué sucede si cambiamos la conexión del transformador? Vamos a la conexión de Y. Que en teoría la, la delta atrapa los contenidos de tercera armónica. Si solo sí, si, recuerden, son de secuencia cero. Entonces vemos la forma de onda. Una forma de onda bastante escalonada que tiene contenido armónico. Pensé que aparece algo de tercera y algo de novena. Muy poco significativo, pero sí podemos observar fácilmente la diferencia de las magnitudes entre las fases nuevamente si vemos el vector espacial origina un hexágono que lo que indica es un bajo contenido armónico dado su similitud a una circunferencia ¿Qué sucede cuando alimentamos cargas de orden con impacto capacitivo es decir, con requerimientos de tensión lo primero que pueden ver en la forma de onda es que los, las tres magnitudes no coinciden. Hay una pequeña diferencia producto del, del desbalance del 5% en tensión. Cuando vemos el contenido armónico se ve claro la aparición de armónicas no características. En la tercera, en la novena y en la doceava. Con diferentes magnitudes y sobre todo en la tercera podemos verlo más reflejado debido a que la diferencia de magnitudes es notoria entre las tres fases. Es decir, el puente se encuentra desbalanceado. Esas terceras armónicas, al ser de secuencia positiva o negativa, sí pueden salir de la delta. No quedan atrapadas en la delta e impactan el sistema de potencia causando mayor calentamiento y obviamente teniendo que ser tomadas en cuenta para poder diseñar el alimentador de alterna a nivel de ampacidad y caída de tensión. La forma de onda del sistema ante el vector espacial sigue siendo la misma, una estrella de seis puntas, muy cerrada en su centro que obviamente dista de un círculo notoriamente. ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto de los rectificadores? Ya habíamos visto en el módulo pasado, cuando vimos la normativa internacional, que los rectificadores no cumplen lo establecido por el estándar 519. Entonces, en tal sentido, pues los fabricantes de rectificadores nos proponen dos alternativas de solución. Esas alternativas de solución tratan de equiparar el contenido armónico, en el mejor de los casos, para puentes con carga inductiva, que son los que tienen menor impacto. Aunque vimos que, por ejemplo, para el caso del hexafásico capacitivo, tiene menor impacto que el inductivo. Entonces, tenemos que tener, ser cuidadosos al momento de escoger el accesorio sobre qué puente lo vamos a colocar y si realmente estamos mejorando el contenido armónico, como puede ser para los puentes trifásicos y dodecafásicos, o lo estamos empeorando, como puede ser para el caso del puente exapásico. Entonces los dos accesorios que tenemos a nivel industrial es la, una inductancia de choque, que se coloca entre la fuente de alimentación y el rectificador en el lado AC. Esta inductancia, ya habíamos comentado en módulos pasados, que produce una caída de tensión, es decir que el nivel de tensión en continuo se ve de, de por esta inductancia esta inductancia es de bajo costo por estar colocada en el lado de AC se puede hacer con núcleo magnético en acero laminado generalmente no se conecta nada en bornes del rectificador sino todo se va a conectar previo a la inductancia, eso hace que el contenido armónico pase de ser de tendencia capacitiva a tendencia inductiva el otro forma de Mejorar el continuo armónico es colocando nuevamente una inductancia, pero en el lado de DC. Esto lo que hace es funcionar con el capacitor que tiene la carga como un filtro pasa abajo. Mejora la calidad de servicio en continua y disminuye el impacto armónico sobre el sistema de alterna al incrementar la parte inductiva. Es decir, pasamos de un puente con carga preferentemente capacitiva a carga preferentemente inductiva. El problema de este accesorio es que es costoso porque al trabajar en corriente continua no se puede hacer con núcleo laminado, salvo que utilicemos entre hierro. Generalmente es de núcleo de aire o núcleo de ferrita que soporta las altas frecuencias del lado de continua producto de la rectificación. Entonces son dos accesorios que podemos utilizar si necesitamos disminuir el impacto armónico del puente. Entonces, a lo largo de este capítulo vimos qué pasa con el puente cuando es sometido a formas de onda desbalanceadas en tensión. Vemos que aparecen armónicos no característicos, lo cual nos hace tener que sobredimensionar aún más el alimentador de alterna, más de lo que vimos a lo largo de este módulo conciso. Hemos visto que hay una diferencia de ampacidad entre el lado de alterna y el lado de continua, que pues puede llegar inclusive a ser más del doble, casi a 2.5. Vimos que hay puentes que tienen mayor confiabilidad que otros, que el impacto del puente desde el punto de vista del sistema depende si la carga que estamos alimentando tiene requerimiento de corriente constante o de tensión constante que dado los niveles de potencia y tensión, una topología es más conveniente que otra, no solo desde el punto de vista de confiabilidad. Entonces agradezco su atención a lo largo de este módulo y espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo tema de electrónica de potencia. Gracias por su atención.